Sol brilla, los pájaros cantan. ¡Oh! Pero si hasta ha venido una pajarita a nuestra terraza. Oye Mimi, ese pájaro tiene una cara un poco rara. Diría que es más rara que las caras que pones tú. Seguro. <risa> ¡Ey! ¡Hola, chicas! ¿De qué horrorís tanto? ¡De un pájaro raro con cara de patata! ¡Sí! está es la terraza, papi! ¿Papi? ¿Qué te pasa? E ¡Ese pá pájaro es... ¡Papé! ¡El pajarraco más malvado del mundo! Dios. ¡Oh, no! ¡La puerta está cerrada por un mecanismo de seguridad súper complicado! Tranquila, Dasha. Para conseguir abrir la puerta hay que encontrar los tres huevos de colores y ponerlos en la urna de cristal.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 El botón para abrir la puerta está... Ahí arriba. Gracias, Sergio. ¡De nada! Es un problema con una linda pajarita. ¡Yeah! <risa> Ven aquí, soy...